el eterno sueño de la gran América, la fraternidad que rompe fronteras, la cultura y la historia que nos une, los nuevos desafíos del mundo, la tecnología al servicio de las mejores causas, el ejemplo de la comunidad económica europea y la necesidad de unidad para enfrentar retos y lograr metas comunes.